¿Quieres formar un equipo de alto rendimiento? ¿Quieres saber cuáles son los siete pasos para formar un equipo campeón? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Gaona y soy parte de un equipo que se llama Universidad de la Calle. Y este audiolibro que vas a escuchar el día de hoy te va a ayudar a formar un equipo campeón, un equipo de alto rendimiento, sea en tu negocio, tengas una empresa propia y estés a punto de ponerla, o si ya la pusiste pero no te están eh, dan, no se te están dando las ventas como tú quisieras, si tienes una, un equipo deportivo, si tienes un equipo de fútbol, de básquetbol profesional, eh, dentro de tu misma familia, en la sociedad, con tus amigos. Estos siete pasos que vamos a ver aquí para formar un equipo campeón, te garantizo que funcionan. ¿Por qué puedo garantizarte que algo funciona? Porque yo lo utilizo todo el tiempo. Mi primer campeonato nacional fue a la edad de 14 años. Eh, yo siempre he jugado básquetbol. A los 14 años fui campeón con el Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro. Y fíjate que lo que te puedo decir es que esa fue una de las experiencias más bonitas que he tenido porque éramos un equipo que estábamos catalogados como los enanos. Éramos los chiquitos de dentro del torneo. Medíamos Mediamos unos 65 en promedio y la estatura promedio de un equipo de básquetbol en ese entonces era de 1.85. Y... Eh, te puedo decir que después de ese campeonato nacional, a la edad de 14 años, eh, entré a la, universidad, a la universidad más prestigiosa de Latinoamérica, el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Y ahí me tocó ser parte de 11 campeonatos nacionales. 11 campeonatos nacionales en 5 años. Entonces, eh, he aprendido los mejores, he aprendido del coach Nacho Moreno, que es el mejor eh, entrenador de toda la historia ...en Latinoamérica... Eh, ...con más de 40 campeonatos nacionales ganados... Eh, ...fui parte también del equipo del coach... Eh, ...Pepe Banda... ...que es también uno de los mejores entrenadores... ...de los top 5 entrenadores en México... ...aparte de eso... Eh, ...pues yo tengo mis cuatro empresas... Eh, ...desde los 17 años soy emprendedor... ...me ha tocado formar mis propios equipos... ...de alto rendimiento... ...mis propios eh, empresas de clase mundial... ...porque mis empresas funcionan en... ...más de 5 países... ...algunas inclusive en 7 países... Eh, en cuatro idiomas, o sea, esto funciona. Realmente esta metodología, este, eh, estos pasos que te voy a dar funcionan. Ahora te puedo decir que he formado a más de 500 empresas alrededor del mundo para poder ser equipos campeones, para ser equipos de alto rendimiento. Estos pasos que te voy a decir funcionan. Estos pasos que te voy a decir, si los sigues al pie de la letra como un manual de formación de equipos campeones, te va a funcionar. No te hablo porque lo haya aprendido, porque haya ido a un curso, es porque lo vivo. Esto que te estoy diciendo lo vivo. Nosotros entrenamos empresas, entrenamos empresas alrededor del mundo eh, y nosotros les ayudamos a formar un equipo campeón y de alto rendimiento. Estos sencillos pasos que vas a seguir durante este audiolibro no son fáciles. Son sencillos, pero no es lo mismo algo sencillo y algo fácil. Realmente lo que te voy a decir no es... Algo de la NASA, son cosas sencillas que hay que seguirles al pie de la letra. Pero el problema es, y el área de oportunidad es, que no es fácil. Hay momentos de presión, hay momentos que un equipo eh, empieza a tronar y es ahí donde debes de aplicar los pasos que te voy a poner aquí en este audiolibro. Síguelos y te lo prometo que vas a formar un equipo campeón, sea en un deporte, sea en un negocio, sea en tu familia, en la sociedad. Bueno vamos a empezar, vamos a empezar con cómo formar un equipo campeón en siete pasos, los siete pasos son los siguientes, vamos a usar el acróstico campeón, acuérdate que un acróstico es una palabra que cada letra significa algo, eh, la C se trata de contratar gente con una meta en común, misión y valores, a lo que nos referimos con esto es que si tienes un equipo deportivo y tu objetivo es ser campeón, tienes que contratar gente o atraer gente a tu equipo o invitar ...a alguien que ya haya sido campeón o que quiera ser campeona. Tienes que asegurarte que la gente que tengas dentro de tu equipo no la tengas que convencer. Porque el problema es que si quieres convencer a alguien de ser campeón, pues lógicamente no va a funcionar. El ser campeón es algo con lo que se nace, es algo con lo que desde tu casa te enseñan. Tiene que ver mucho también con los valores. Los valores de un campeón generalmente son los mismos. Es disciplina, es responsabilidad, es respeto, es trabajo duro, es pasión... Es este, nunca rendirse. Esos son los valores característicos de un equipo campeón. Entonces tienes que asegurarte que realmente tú tengas a tu alrededor gente que quiera ser campeona. Tengas un equipo deportivo, tengas uh, dentro de tu empresa y quieras formar una empresa de clase mundial. Asegúrate de tener gente campeona y con los mismos valores. La A de campeón es aplica el código de honor y la disciplina. Un código de honor es un conjunto de acuerdos simples que saca lo mejor de un equipo. Eh, un código de honor es la diferencia entre un equipo mediocre y un equipo campeón. Eh, el código de honor es lo que saca lo mejor cuando están los momentos de presión. Y la disciplina eh, es lo que... el resultado de un código de honor. Entonces, y acuérdate que la disciplina es hacer lo que tengas que hacer... No importando si tengas ganas o no, ni cómo esté el clima, para cumplir tus metas con integridad. Entonces, asegúrate de que tengas un código de honor implementado dentro de tu empresa y que la disciplina sea uno de los estandartes principales. Esa es la A de ser campeón. La M es que tengas metas claras, tipo Smart Plus Positive. Eh, que haya medición diaria y retroalimentación constante. Recuerda que la, el acróstico de Smart Plus Positive es específico, medible, alcanzable, orientado a resultados con tiempo positivos y presentes eh, eso es súper importante si tú tienes un equipo tienes que asegurarte que cada quien tenga metas no importando si es un equipo deportivo un equipo de negocio dentro de tu familia dentro de la sociedad tiene que haber metas específicas y diariamente tienes que retroalimentarlos y medirlos la P es de paga y recompensa a tus superestrellas los superestrellas eh, es muy común en Latinoamérica que no se les dé el trato como se le debe a una estrella, a una superestrella, tienes que tratarla como tal. Tienes que darle un lugar especial. Tienes que asignarle eh, ciertos atributos especiales, eh, cosas que se gane, premios. Si tienes una estrella un empleado estrella, tienes que asegurarte que le pagues más. Que tenga su lugar de estacionamiento especial. Entonces, pague recompensa tus superestrellas. La E se refiere a que tengas una estrategia bien clara. Tienes que tener una estrategia clara dentro de tu equipo para poder ser campeón y tienes que tener entrenamiento constante, eh, asegúrate que la estrategia que sigas sea de alguien que ya haya sido campeón, asegúrate que la estrategia realmente te vaya a llevar a donde quieres, la O es de organiza tus responsabilidades, organiza tus rituales también, responsabilidades es que desde la persona que está en la banca sirviendo el agua sepa cuáles son sus responsabilidades exactas, los rituales es cualquier eh, actividad que te genere energía. Por ejemplo, el poder hacer una porra antes de que empiece el juego o antes de que empiece la, eh, la hora en el trabajo. El poder orar en la hora de comida o el que coman juntos. Esos son los rituales. Y la N es, de necesitas un entrenador. Únicamente los empresarios de alto rendimiento y los empleados de alto rendimiento tenemos entrenador. Pero lo principal y fundamental es que te asegures de tener un entrenador que te vaya a llevar a donde tú quieres. Asegúrate que sea un entrenador que realmente te esté dando esa, ese input de ser campeón. Entonces es súper importante que te asegures de que tengas un coach que sea alguien que tenga los resultados que tú quieres. Ese entrenador te va a llevar, te va a empujar, te va a patear para poder llegar a donde quieres, pero asegúrate que tenga realmente el conocimiento y la estrategia y sobre todo los resultados de ser campeón. Ahora vamos a hablar del primer paso, que es atrae gente y personas o contrata gente y personas dentro de tu equipo con una misma meta, con la misma misión y con los mismos valores. Esto es algo bien importante. Fíjense que algo que aprendí muy fuertemente de mis entrenadores deportivos es que ellos no atraían a la gente con las mayores habilidades, sino atraían gente que quería ser campeona. Esa es una de las partes fundamentales para formar un equipo campeón. Es que, como dice la frase, te rodees de gente que es afín a lo que tú quieres. O sea, si quieres ser campeón, tienes que atraer gente campeona. Si tú eres entrenador y tienes a los mejores jugadores, pero no tienes gente que realmente quiera ser campeona, ahí es donde está el problema. El primer paso es, si quieres ser campeón, atrae gente o que ya lo haya sido o que quiera ser campeona con todo su corazón. Eso es algo súper importante. El ser campeón no es algo que se enseña. El ser campeón recuerda que es una actitud. El ser campeón es el llegar a tiempo. El ser campeón tiene que ver con los valores. Por eso les, les comento que tenemos que atraer gente o contratar gente, si es dentro de tu empresa, que tenga la misión de ser los mejores. Que tenga la misma, el mismo objetivo. Que tengan los mismos valores. Los valores es algo que no se puede enseñar, es algo que viene desde la casa. Entonces, si tú dentro de un equipo quieres enseñar habilidades, realmente es sencillo de hacer. Si tú les quieres enseñar a tirar, si quieres enseñarles a patear el balón, si les quieres enseñar alguna jugada. Pero el detalle es que los valores es algo que se trae desde la casa. Eh, hay una frase que dice eh, Philip Cutler que es, tú no puedes, nunca te vas a equivocar en despedir a alguien. Sobre todo si es por valores. Realmente cuando tú contratas a alguien y no tiene los valores adecuados, es cuestión de tiempo en el que tú empiezas a despedirlo. Por ejemplo, yo te voy a poner eh, algo que a mí me pasa comúnmente o que me pasaba comúnmente. Eh, yo antes me dejaba llevar por el currículum cuando contrataba gente en mi empresa. ...hace 5 o 6 años me pasaba eso... ...y también cuando fui empleado... ...porque fui empleado de varias empresas transnacionales... Eh, ...y me dejaba llevar porque... ...sabes que es ingeniero mecánico... ...estudió maestría... Eh, ...tiene muchísimos estudios... ...tiene doctorado... ...tiene eh, diferentes carreras... ...diferentes estudios, certificaciones... ...pero el problema es que no tenían... ...los mismos valores que yo... ...uno de mis principales valores es la disciplina... ...y uno de los principales valores... ...dentro de un equipo de alto rendimiento... o ...dentro de un equipo campeón... ...es la disciplina... Es la entrega, es la pasión, es la actitud de hacer las cosas, es la responsabilidad. Tú tienes que tener bien claro cuáles son tus valores y cuando vayas a contratar a la gente o cuando la vayas a traer, te asegures que tenga los mismos valores que tú. No te fijes tanto en el currículum. Lo que te tienes que fijar es cómo es la actitud de la persona, cómo llegó, a qué hora llegó. ¿Qué hace con su tiempo libre? Como dice nuestro coach Nacho Moreno, como dice mi coach Nacho Moreno del TEC de Monterrey, es que los campeonatos se ganan con lo que haces en tu tiempo libre. Por eso es muy importante que cuando vayas a traer gente te asegures de que tenga los hábitos correctos, de que tenga eh, sobre todo los valores adecuados y que vayan de acuerdo a tu empresa. Eh, yo lo que te puedo decir es que eh, una de las metodologías que tengo es que si hay gente que no va de acuerdo a mis valores, cada dos o tres meses los estoy sacando. A mí no me importa desarrollar a alguien que tenga toda la actitud y que no tenga las habilidades. Para mí es algo muy sencillo desarrollar a alguien que tenga la actitud, que llegue temprano, que siempre esté estudiando, que esté entrenando, que le guste cuidarse, eh, que sea responsable con su tiempo. Eso para mí es fácil. Pero si tengo una persona con habilidades y que no tiene la responsabilidad como uno de sus principales valores o la disciplina, yo la verdad no duro ni una semana trabajando con él. Eh, algo que hacía mucho el coach también, Pepe Banda, cuando eh, estábamos en los equipos deportivos, es que cada mes si alguien no cumplía no lo metía a jugar, y esa persona o ese jugador al semestre pues se salía o lo salía el coach, y esa ha sido una de las claves por las cuales estos dos entrenadores que yo te comento, y muchos entrenadores alrededor del mundo, aquí estoy hablando de dos ejemplos, tienen éxito. Los valores están por encima de las habilidades. Los valores de una persona están por encima de las habilidades que tengan como empleado, como jugador, como socio. Esto es algo bien importante. También si tienes tu negocio y estás queriéndote asociar, tienes que buscar gente que tenga los mismos valores, que tenga la misma misión. Eh, puede ser que tú estés pensando es que tiene dinero, pero si no tiene los mismos valores, te aseguro que te va a robar al final o que te va a hacer algo que no te va a gustar. Entonces, asegúrate de contratar gente con la misma meta, con la misma misión y con valores muy similares. Ahora vamos a hablar de la A, de aplica el código de honor y la disciplina. Vamos a establecer primero qué es el código de honor. El código de honor es el, el, la descripción, es un conjunto de acuerdos simples que saca lo mejor de un equipo. Un código de honor es muy diferente que un reglamento. Un código de honor es algo que viene desde adentro del corazón de los jugadores, de los empleados. Es algo que entre el equipo se ponen de acuerdo para poder lograr el objetivo. Es cuáles son las reglas con las cuales se va a regir cada uno de los jugadores o de los empleados para poder lograr la meta. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos en el equipo deportivo de la universidad... Dentro de nuestro código de honor era llegar siempre a tiempo a los entrenamientos. Entonces, lógicamente, pues eso incentivaba a todos a que llegáramos temprano, porque si no había una consecuencia. Y la consecuencia era hacer mil burpees. Mil burpees son como lagartijas con brinco. Entonces, imagínense hacer mil burpees cada que llegaras tarde a un entrenamiento, pues te la pasabas casi tres horas haciendo ejercicio fuera del entrenamiento solo por llegar tarde. Ese es un ejemplo del código de honor. Eh, otro ejemplo sería siempre saludar al, al compañero de al lado de mano y con un abrazo. Esa era otra parte de nuestro código de honor porque eso aseguraba la comunicación entre nosotros y eso aseguraba asegura siempre que te estés eh, mínimo comunicando de una manera atenta, aunque no te caiga bien el compañero, pero es parte era parte siempre de nuestro código de honor. Otro de los acuerdos era siempre dar el máximo. Siempre dar el máximo y siempre ayudar a un compañero cuando lo necesitara. Entonces, esos son otros dos puntos dentro de un código de honor de nuestro equipo campeón de la universidad. Si no dabas el máximo, pues inmediatamente la gente alrededor te, deprimí, te, te lo reprimía. Y lógicamente hacía que dieras el máximo. Y si la gente no cumplía, lógicamente había consecuencias. Acuérdense que un código de honor debe tener consecuencias. Debe tener consecuencias. Para que se pueda realmente funcionar como debe de ser. Y tenga el, el, el lo, que saque realmente lo mejor del equipo. Debe tener consecuencias. Si no, el equipo realmente no le va a doler. Y entre más grande sea la meta, más grandes deben ser las consecuencias. Fíjense que se los voy a explicar de otra forma. Un código de honor es eh, como si tuvieras una olla con calor. Ese calor, cuando tú metes calor en... Eh, imagínense la olla, una olla express o una tina con agua, y le metes calor abajo, entonces lo que sucede es que el agua empieza a evaporarse. Esa es la segunda ley de la termodinámica. Esa es la ley del caos, que es la segunda ley de la termodinámica. Y el caos se genera por la presión y la temperatura que se ejerce por, por el fuego. Entonces, imagínense que el código de honor dentro de esa olla es como si fuera una tapa y una olla express entonces, lo que hace el código de honor es regular el caos. Ese es el objetivo principal del código de honor. Por eso es súper importante dentro de un equipo que haya código de honor. El código de honor genera la disciplina dentro de un equipo. Y recuerden que un código de honor eh, debe de tener consecuencias y recompensas. Si hay gente que no lo cumpla, tiene que pagarse porque si no, lo que sucede es que el jugador empieza a ser más importante que el equipo. Y eso es algo que no puede suceder, es algo que no puedes permitir. Asegúrate de que tengas un código de honor. Hay tres eh, M's que son los ejemplos más importantes para, para poder ej, eh, ejemplificar el código de honor. Y uno de ellos son los militares. Los militares tienen un código de honor tan fuerte que en momentos de presión, inclusive de muerte, lo que hacen es comportarse de cierta forma y eso ayuda a que los militares pues siempre guarden la compostura. Por ejemplo, si llegan tarde los militares... Eh, dentro de su horario de trabajo normal, lo que sucede es que les dan 24 horas de arresto. Entonces, uno de los ejemplos son los militares. Otro de los ejemplos son los marinos. Los marinos también es alguien que tiene un código de honor muy fuerte y tienen consecuencias muy fuertes. Si no cumplen con el código de honor, ellos pagan. Y otro es eh, los mormones. Los mormones es otro ejemplo de un código de honor muy fuerte. Entonces, ya te di ejemplos, ya te dije que es... Eh, ...un código de honor y cómo ejercer la disciplina dentro de un equipo... Eh, ...te invito por favor a que dentro de tu equipo deportivo tengas un código de honor... ...dentro de tu empresa ten un código de honor... ...puedes meterte a la página de www.ucalle.com o Universidad de la Calle... ...ahí está el código de honor de Universidad de la Calle... ...si lo quieres copiar, este, o también puedes adquirir el libro... ...y ahí vienen los, los pasos para poder formar un código de honor... ...a muchísimo más detalle... ...lo único que tienes que hacer es juntar a tu equipo... Tienes que ponerse de acuerdo en cuáles son las reglas para poder lograr dar el máximo. Por ejemplo, llegar temprano, eh, que siempre se saluden de abrazo, que siempre den el máximo, que siempre entreguen a tiempo los trabajos. Lo que ustedes consideren dentro de la familia es orar todos los días juntos, todos los días alzar la cama, eh, leer un libro por lo menos a la semana. Esos son ejemplos de código de honor y pongan las consecuencias. Por ejemplo, con un niño lo que se puede hacer es que como consecuencia haga ejercicio eh, o que 100 ranas o 100 burpees o que no puede ir al cine si no hace su cama todos los días dentro de la familia o el papá si se la pasa viendo el celular este que al final de la semana tiene que hacer, este no sé, 500 ranas. Siempre tengan un código de honor. Acuérdense que la diferencia entre un equipo normal y un equipo campeón es el código de honor. La M se refiere a que tengas metas tipo SMART plus POSITIVE. ¿A qué se refiere esto? A que las metas deben tener una ciertas especificaciones. No pueden ser metas así a lo general. Lo primero que tienes que hacer es, si tienes una empresa, tienes que asegurarte de que tengas indicadores dentro de la empresa. Tienes que saber cuánto ganan, para eso se forma una empresa, eh, o cuánto es el porcentaje de ganancia que tienen, o si están perdiendo. Y dentro de eso indicadores Debe haber indicadores de gente, calidad, velocidad, ventas y costo. Tienes que asegurarte que se mida cada uno de los departamentos. Gente, pues estás hablando de recursos humanos, rotación, ausentismo. Calidad es eh, asegurarte que tengas los eh, defectos por unidad, los PPM, los defectos eh, dentro de la empresa, eh, los defectos con cliente, quejas de cliente... Eh, Hablando de velocidad, es el tiempo de entrega, si están este, teniendo la eficiencia correcta, la productividad correcta, ventas, es cuántas ventas diarias tienen, cada cuándo las tienen, en qué tipo de productos y costo, pues lógicamente que tengas el porcentaje de ganancia, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, cumplimiento de presupuesto, eso es hablando dentro de una empresa. Dentro de un equipo tienes que tener claro diariamente cuáles son los objetivos de cada entrenamiento. Vas al entrenamiento ¿Qué es lo que vas a medir? ¿Sabes qué voy a medir? Que mi equipo juegue bien a la defensa Porque el fin de semana vamos a tener un juego Con un equipo que tiene una ofensiva muy buena Bueno, entonces mide defensa Mide cuántos robos hacen este, Cuántas paradas hacen eh, Realmente si pasan media cancha o no Mide constantemente Tienes que medir diario Las tip, metas tipo smart eh, Se refiere a que deben de ser específicas Medibles, alcanzables, orientadas a resultados, con tiempo, positivas y presentes. Y tienes que asegurarte de que es retroalimentación a tus empleados o a tus jugadores o a tus socios o a tu familia. Tienes que diariamente estar verificando si estas metas se están cumpliendo o no. Vamos a hablar de la metodología Smart Plus Positive o Smart eh, Positivo P. La primera S se refiere a específico. Eh, tienes que asegurarte que la meta sea específica, o sea, específica. Tiene que ser 10 eh, kilogramos, eh, 20 ventas o 30 mil dólares en ventas. Tiene que ser medible, que no sea algo eh, esotérico, que no sea algo discreto. O sea, que no sea... Eh, tienes que jugar mejor, no. Tienes que correr 3 kilómetros en cada juego. Tienes que dar 500 pases. O sea, tienes que asegurarte que sea medible, alcanzable. Por ejemplo, si estás en ventas en tu empresa, eh, o tu empresa es de ventas, discúlpame, tienes un vendedor, tienes que medir diariamente cuántas llamadas hace, eh, pero tienes que asegurarte que las llamadas sean alcanzables. No lo vas a poner a hacer mil llamadas. O sea, tienes que medir cuánto tiempo se tarda en hacer una llamada y cuántas las llamadas serían las correctas para un día completo. Eso se refiere a alcanzable. Orientado a resultados es muy similar a lo anterior, que no sea discreto, que no sea bonito, feo, sino número de llamadas número de ventas en dinero eh, siempre orientado a resultados con tiempo es que le pongas fecha o sea ponerle sabes qué, para diciembre del 2016 voy a vender un millón de dólares con mi empresa a eso se refiere con tiempo eh, positiva es que es smart plus positive, eh, bueno el plus que es de más, tienes que asegurarte que la meta sea algo bueno, que no esté orientado a voy a dejar de fumar, no o voy a hacer que mi hijo deje de fumar. No, si no sabes qué, vamos a correr una hora diaria. Correr es un suplemento o es algo que va a suplir el efecto, el, el hábito de fumar. Entonces, asegúrate que sea positiva siempre la meta y en tiempo presente. Eso es para cuando ya empieces a estructurar tus metas de yo vendo eh, 10 mil dólares por día para diciembre del 2016. Ese es el ejemplo de una... Eh, Meta Smart Plus Positive. Entonces, asegúrate de medirla diariamente y sobre todo de re dar retroalimentación constante. Las metas son para medirlas. Hay una metodología que se llama eh, la junta de ritmo dentro de un equipo de alto rendimiento, un equipo campeón, es que todos los días se junten, tener un huddle, para poder ver cómo van los métricos dentro de la empresa, cómo van los métricos como equipo y que empiecen a darse retroalimentación de esos indicadores. Lo que se hace es, hablando de una empresa, la gente de recursos humanos, la gente de calidad, la gente de producción, la gente de ventas y la gente de contabilidad, se juntan y cada uno habla de sus indicadores. Es una junta de 15 minutos. Se llama junta de ritmo o junta de comunicación. Entonces, asegúrate de que esa comunicación sea constante. Asegúrate que hay una medición y una retroalimentación. A eso se refiere metas claras tipo Smart. Es la M dentro del campeón. La P es de paga y recompensa a tus superestrellas. Esto es algo que en Latinoamérica no es muy común hacerlo. Eh, en otras partes del mundo sí se hace, en América, se hace en Europa, se hace eh, con las empresas y los equipos de clase mundial. Y de hecho en empresas que están en Latinoamérica, pero que son empresas de clase mundial. Eh, no existe ese paternalismo de proteger a todos los empleados, sino se protege principalmente... Y se recompensa y se paga mejor a los superestrellas. A los que mejor les va es a los que se debe de premiar. Los que más resultados dan, no hablando únicamente en cuanto a números, sino en cuanto a valores, en cuanto a principios, se debe de pagar. No es posible que tú le estés pagando lo mismo a un jugador dentro de tu equipo o que lo trates igual que es el que te mete todas las canastas, o que mete los goles, o que hace los pases, o que si juega fútbol americano hace las tacleadas. No es posible que lo trates igual que al de la banca. No es porque haya favoritismo, sino es porque dentro de un equipo se debe recompensar los resultados. En no sé por qué, pero en Latinoamérica hay demasiado, demasiado paternalismo en las empresas, en los negocios. Me ha tocado ir a empresas que dicen, no, es que aquí les pagamos a todos lo mismo. No, espérame, pero tienes un empleado que te vende más, que te da más, que siempre da el máximo, que llega temprano, que se va tarde. No le puedes pagar lo mismo. Y Lo que me ha tocado eh, ver y escuchar ahí en esas empresas es que dicen, no, es que aquí tratamos a todos iguales. Si haces eso, estás cometiendo un grave error. O sea, no estamos hablando de que eh, la empresa sea algo de caridad. Si quieres tú hacer caridad con el dinero que se gana en la empresa, haces caridad, pero no lo puedes hacer dentro de la empresa porque si no estás fomentando la mediocridad del equipo. ¿Qué es lo que sucede cuando a un superestrella no le pagas lo que se debe? O que dentro de un equipo, dentro de una empresa, no los tratas con algo preferencial, de manera preferencial a tus superestrellas. Lo que empieza a suceder es que esta gente se desmotiva y te van a suceder una de tres cosas se desmotiva y va a empezar a bajar su rendimiento y por lo tanto la empresa va a empezar a bajar sus resultados y la segunda cosa que puede pasar es que eh, esta persona realmente se vuelva como los demás que diga no pues como quiera no voy a dar mi máximo porque pues aquí me pagan lo mismo si hago o no hago entonces se va a volver mediocre como muchos dentro de la empresa o tercero y lo más fuerte que te puede pasar es que se vaya a otro lugar donde sí realmente lo valoren entonces, son en las tres cosas que te pueden pasar si tú no recompensas a tus superestrellas. Tienes un superestrella, trátalo como tal. Realmente te está trayendo ventas al negocio, págale más, dale carro, dale un estacionamiento preferencial dentro de la empresa. este, Ponle una, una silla de lujo, este, ponle un asistente. O sea, si realmente la persona se lo gana... Entonces, asegúrate que esté muchos años contigo y que la tratas de una manera muy, muy especial para que no se vaya con la competencia. Tienes un jugador superestrella, trátalo bien. Dale un lugar especial, eh, realmente dale boletos, por ejemplo, para, para su familia, si es un equipo deportivo. Eh, dale en el contrato ciertas eh, estimulantes de que si mete más goles, de que si hace más canastas, de que más si hace más tacleadas. Este, dale premios como carros, o sea... Prémialo, Una persona superestrella si nos premian, lo que sucede es que eh, cada vez más nos motivamos a ser mejores. Fíjense que yo algo de las cosas que más recuerdo cuando yo era empleado, era que nuestro en, en la empresa nos daban un premio que era una plaquita donde te decían que eras el, el empleado del mes o que habías hecho un proyecto sobresaliente y te lo entregaban enfrente a la familia. Entonces no te estoy hablando nada más de pagar y recompensar económicamente, sino que tenga la persona un reconocimiento público, que todos sepan que él es el superestrella y sobre todo lo que sucede es que empiezas a fomentar que la gente quiera estar ahí. Eh, realmente eso es lo que valoramos los superestrellas. Y la otra parte bien importante es que te asegures que también retroalimentes a la gente que más o menos está dando resultados, que le estés retroalimentando para ver cómo llevarlos a un nivel de superestrellas y que constantemente los estés incentivando y motivando para que puedan llegar a mejorar su rendimiento y ser estrellas o superestrellas. Lo que sí te puedo decir es que hay veces que la gente no va a querer, que le gusta estar, pues, ¿sabes qué? Pues no tan estresado, me gusta estar más tranquilo y eso es gente tipo B que necesitas dentro de la empresa. ¿verdad? No puedes tener puros superestrellas porque eh, no es sano tanta competencia dentro de un equipo. Y por último, algo bien importante que aquí generalmente en Latinoamérica lo que sucede y en algunas partes de Estados Unidos también me ha pasado, es que hay empresas o hay equipos que le dedican más tiempo a la gente mala que a la gente buena. Dicen, no, pues que la gente buena ya me está dando resultados, pues ¿para qué le pongo atención? Y a la gente mala le dedica el 90% del tiempo y es al revés. O sea, tú tienes que dedicarle únicamente 10% a la gente que no te da resultados, pero dedícale el tiempo, pero lo único es hacerles un plan de trabajo y dile, ¿sabes qué? Tienes dos meses y asegúrate de estarlos midiendo. Y si en dos meses no te dan resultados, encuentra a alguien que te dé resultados. Tienes que siempre estar mejorando el equipo, tienes que estar mejorando la estrategia y por lo tanto traer gente que te haga mejor. Entonces asegúrate tanto de recompensar a tus estrellas y dedicarles el 90% del tiempo y a la gente que no te está dando resultados, tienes que retroalimentarla y también darles un plan de trabajo y sobre todo un deadline. O sea, tienes que ponerles un ultimátum en cuanto a tiempo. Si eres vendedor, tienes dos meses para darme resultados y si eres un super vendedor o eres un, eh, uno de mis superestrellas, pues si llegas a los dos meses te voy a dar tal premio o te voy a dar una plaquita o siempre incentiva a tu gente. La E de campeón es ten estrategia y entrenamiento constante para poder ser campeón. Esto es algo que yo nunca he escatimado. La verdad de las cosas es que para mí la tener la estrategia de alguien que ya ha sido campeón siempre ha marcado mi vida. Eh, por ejemplo, yo cuando estaba en la preparatoria, yo decidí... Yo estaba estudiando en Estados Unidos la preparatoria. Después de haber estudiado con el coach Pepe Banda, me fui en la preparatoria a Luisiana... Y cuando estaba ya en la preparatoria, me ofrecieron becas para poderme ir a la universidad, eh, a varias allá en Estados Unidos. La verdad, ninguna me convenció. Eh, yo empecé a jugar con la selección nacional de, de México, con la juvenil. Y el coach Nacho Moreno me ofreció venirme al Tecnológico Monterrey Campus Monterrey. Cuando él me ofreció, él me dijo: Pues somos eh, en los últimos 15 años, en ese tiempo, en los últimos 10 años, habían quedado 8 veces campeón campeones nacionales, entonces fue algo que a mí me motivó, porque yo dije, este señor sabe cómo ser campeón, entonces siempre tienes que asegurarte de seguir la estrategia de alguien que ya haya sido campeón, yo recuerdo desde el día número uno, el entrenamiento que teníamos con ellos, con, con todos los jugadores y con el coach Nacho Moreno, era a punto de vómito, o sea, a punto de vómito significa que tú debes de, cuando tienes una estrategia clara ...de cómo ser campeón... ...tienes que plasmarla durante el año... ...tienes que decir... ...voy a entrenar así... ...voy a hacer esto... ...tengo que tener estos puntos clave... ...tengo que tener una planeación estratégica... ...dentro de la empresa... ...hablando de, de planeación estratégica... ...es cuánto voy a vender en el año... ...cuáles van a ser mis presupuestos... ...qué productos voy a vender... Eh, ...si eres atleta... ...o si es, tienes un equipo... De, ...deportivo es... ...sabes que mira... ...mi equipo lo voy a hacer experto en defensa... ...lo voy a ser experto... ...en rompimientos... Este, ¿Lo voy a hacer experto en pases largos si estás hablando de fútbol? Este, ¿Cuál es la estrategia que vas a seguir? Y el otro paso es hacer el entrenamiento a punto de vómito. Esa es una parte fundamental. Tienes que asegurarte que tú cuando tengas tu entrenamiento lo hagas, pero que tus jugadores no vean la puerta. O sea, yo recuerdo algo que lo que recuerdo mucho es que cuando entrenábamos en la universidad, ...los entrenamientos eran más duros que los juegos. O sea, realmente el nivel de nuestro entrenamiento... ...era que todos terminábamos en el piso... ...casi vomitando o vomitando. Porque no aguantábamos de la exigencia que nos daban los entrenamientos. Porque la estrategia estaba tan clara y dábamos el máximo... ...que cuando llegábamos a los juegos... ...era demasiado sencillo el poder rendir como realmente el coach nos lo estaba pidiendo... ...o la estrategia lo pedía dependiendo de con quién fuéramos a ir... Asegúrate que el entrenamiento lo diseñes tan duro que los juegos sean un trámite. Los entrenamientos, hablando como empresa, tienes que asegurarte que los pongas al límite, que los pongas a prueba. Asegúrate que los equipos estén realmente conformados de una manera tan fuerte, y con un entrenamiento tan fuerte. Cuando lleguen los problemas, digan, es que esto ya lo pasamos. Por ejemplo, puedes entrenar a tu equipo en solución de problemas, para que cuando vengan los problemas, pues ellos ya sepan cuáles son los pasos a seguir. Diseñales un plan de entrenamiento donde haya liderazgo, cómo liderar gente complicada, cómo liderar gente fácil. Eh, asegúrate que el plan de entrenamiento, por ejemplo, dentro de una empresa haya sistemas de comunicación que se sepan comunicar un visual con auditivo, con un kinestésico, el manejo de objeciones dentro de las ventas, hablando de cierres, dependiendo de cómo sea tu empresa y cuál sea el giro, es como tienes que entrenarlo. Hablando de lo deportivo, pues ya sabes, tienes que entrenar en lo físico, tienes que ser siempre el más disciplinado, siempre tienes que ser conocido por la persona que como el equipo, que mejor condición física tengan eso es un must, o sea asegúrate si te fijas todos los equipos campeones siempre tienen buena condición, siempre están fuertes, siempre es algo que se diferencia contra los demás tienes que aparte del entrenamiento físico tienes que tener un entrenamiento mental y un entrenamiento espiritual dentro de un equipo deportivo asegúrate de que haya en el entrenamiento mental que haya meditación que haya preparación para antes de los juegos para antes de los entrenamientos y la espiritual asegúrate de que oren tienen que tener ese tipo de entrenamiento... Si quieres ser un equipo campeón... Si quieres ser un equipo de alto rendimiento... Y asegúrate que sea a punto de vómito... Yo algo que recuerdo mucho es que... Se los prometo... Antes de que entráramos a los juegos... La gente nos veía... Los jugadores del equipo contrario nos veían... Y veían nuestros brazos marcados... Y así súper musculosos... Y se daban por vencidos... Porque nosotros entrenábamos tan duro... Pero tan duro y a punto de vómito... Que los juegos... ...era el menor trámite. Organiza tus rituales... ...y tus responsabilidades... ...dentro de tu equipo campeón... ...o dentro de tu equipo de alto rendimiento. ¿A qué se refiere con esto? Primero, las responsabilidades es que... ...cada quien dentro del equipo... ...cada persona que es parte del equipo... ...hablando desde la persona que hace la limpieza... ...o del aguador en un equipo deportivo... Hasta el coach, hasta el estrella, lo que está en la banca, el que no está en la banca, los que están en, en las gradas, la gente dentro de la empresa, los de ingeniería, los de calidad, este, los de ventas, que servicio a cliente. Asegúrate que cada quien tenga súper claras las responsabilidades. Si es posible, haz procedimientos. Dentro de una empresa, pues no es de que sea posible o no sea posible. Tienes que hacer tus procedimientos. Tienes que asegurarte que cada quien dentro del equipo tenga el procedimiento a seguir. Algo que yo tengo bien claro es que si tú pones algo por escrito, la gente lo va a seguir. Eh, dentro de tu contrato, dentro de la empresa, asegúrate que haya responsabilidades. Yo algo que recuerdo mucho de cuando jugaba deportivamente, que, me, que se me quedó grabado desde los 14 años, es que yo tenía un contrato. Yo tenía un contrato de responsabilidades donde me pedía que tenía que ir seis veces a entrenar dos horas a la cancha, que tenía que ir una hora a la pista y que tenía que ir una hora y media al gimnasio. O sea, a mí me pedían cuatro horas y media de entrenamiento mínimo. Me pedían ciertas calificaciones dentro del contrato, me pedían que estudiara ciertas horas y tenía que ir a hacer el check-in. Eh, a la biblioteca, me pedían que el fin de semana eh, pasara ciertas horas de, en, de estudio, me pedían que mi hora de entrada en la noche los viernes fuera a las 8 de la noche, si era juego, si había juego el fin de semana, yo tenía que estar a las 6 de la tarde en mi dormitorio. Entonces, asegúrate que haya responsabilidades bien claras, no puedes dejarlo al aire, no puedes dejarlo eh, al yo pensé, yo dije, dentro de una empresa tiene que haber procedimientos de calidad, tiene que haber procedimientos de producción, tiene que haber procedimientos de venta, procedimientos de compras, tienes que haber procedimientos de recursos humanos. Cada quien tiene que tener súper claro cuáles son las tareas que tiene que hacer diariamente. Esto tiene que ver mucho con los indicadores. O sea, tienes que tener los eh, principales indicadores o las metas SMART dentro de cada proceso dentro de cada persona tiene que existir cuáles son los indicadores y cuáles son las tareas diarias que tiene que hacer y por lo cual tú vas a evaluar tú debes de evaluar si realmente está cumpliendo con esas responsabilidades o no bueno hablando ya del tema de, de responsabilidades a eso se refiere hablando del tema de rituales rituales es cualquier acto de preparación antes de hacer cualquier actividad o cualquier cosa por ejemplo, un, un ritual dentro de una empresa es que tengan la porra. No se han fijado en empresas de clase mundial que entran ustedes y que llegan a, a no sé, en la entrada y hacen una porra de nosotros somos y somos una empresa de clase mundial o algo así. Este, Yo sé que no canto muy bien, pero bueno, el, el chiste es que entiendan que realmente eh, a lo que se refiere es... Que tú debes tener rituales para poder generar energía. Recuerda que los rituales son como un acto de preparación. Que dice, ya estoy listo. I'm ready. I'm ready to go. Entonces, a eso se refieren los rituales. Asegúrate que tengas rituales específicos. Por ejemplo, otro ritual es cuando tú empiezas a orar. Eh, en la mañana o en la noche. Es un ritual dentro de tu equipo deportivo. O antes de cualquier juego. O antes de cualquier entrenamiento. Yo lo que te puedo decir es que. Eh, los rituales como... Algo de generación de energía te van a hacer que te pongas en un estado de ánimo listo para entrenar. Fíjense que nosotros teníamos una canción muy padre eh, cuando estábamos en la universidad. Que nada más la cantábamos y nos conectábamos. Este Es una canción que yo nada más la empiezo a decir y me conecta todo porque me acuerdo este, que yo ya estaba listo para el juego. Me preparaba para poder salir a la cancha y que pues, yo iba a patear traseros a quien se me pusiera enfrente. Les voy a cantar un pedacito, la canción decía así. Siempre a donde vamos, siempre a donde vamos, la gente nos pregunta, la gente nos pregunta. ¿Qué si sí, quiénes somos? ¿Qué si sí, quiénes somos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Y qué es lo que hacemos? Somos los borregos, somos los borregos, entrenando duro, entrenando duro, para ser campeones, para ser campeones. Y el número uno. ¡eh! y empezamos a gritar en medio de la cancha entonces ya se imaginarán el nivel de energía que nosotros traíamos pero lo más importante es que la gente a nuestro alrededor lo veía y se intimidaba ese es el poder de los rituales asegúrate que tengas tus rituales dentro de la empresa dentro del equipo deportivo y si tu cerebro empieza a decir que es algo muy loco de hacer y que nada más acuérdate cuántos campeonatos nacionales has ganado y cuánto dinero tienes en el banco entonces haz que tu cerebro me haga caso en lo que te estoy pidiendo porque sé cómo formar un equipo campeón. Forma tus rituales, haz tu porra, tu oración, lo que tú consideres necesario para que tu equipo siempre esté listo. La N, que es la última letra del acróstico campeón, se refiere a necesitas un coach, necesitas un entrenador. Esto es algo que únicamente los empresarios y los atletas de alto rendimiento y los equipos campeones es lo que hacemos. Somos los que tenemos un coach. Yo he tenido coaches desde que tengo 14 años. Tengo coach deportivo, tengo coach económico y tengo coach espiritual. ¿Por qué tengo coach? Porque no sé. Hay muchas cosas que no sé. Hay muchas cosas que no he logrado. Hay muchas cosas que tengo dudas. Y hay gente que ya lo ha logrado. No inventes el hilo negro. Si tienes empresa, necesitas un coach. Si tienes un equipo deportivo, necesitas un coach. Necesitas un coach para cada aspecto de tu vida. Y no te va a salir gratis. Yo algo que te puedo decir es que barato no soy. Yo sé que soy de los más caros del mercado, hablando del tema de coaching eh, empresarial y coaching deportivo. ¿Por qué? Porque yo soy campeón y he sido campeón y sé cómo formar un equipo campeón. Entonces yo te voy a dar una estrategia para poder ser campeón. Te voy a hacer una estrategia para que tu empresa gane 5 veces más, 10 veces más en 5 o 6 años. Pero algo que tienes que entender es que necesitas un entrenador, necesitas alguien que te ponga la estrategia. Necesitas alguien que te diga, mira, ¿sabes qué? En 5 años vas a hacer esto y tienes que hacer estos pasos y tienes que trabajar con esto y tienes que hacer esto. Es súper importante que tengas los pasos bien claros de todo lo que vas a hacer. Es súper importante que siga la estrategia de alguien que ya ha tenido éxito o más aún, que sigue teniendo éxito. Si vas a contratar a un coach y es un coach empresarial, asegúrate que ese coach tenga empresa. Asegúrate que ese coach te esté dando los resultados, que esté dando los resultados actualmente de lo que tú estás buscando. Si estás buscando un coach hablando del tema financiero, asegúrate que el coach tenga éxito financieramente. Tienes que tener un entrenador. Un equipo de alto rendimiento tiene siempre un entrenador. Otra parte muy importante es que ese entrenador te va a ayudar a disciplinarte. Te va a ayudar a que tú des tu máximo cuando no tienes ganas, cuando está haciendo frío, cuando te sientes triste, cuando te sientes derrotado, cuando tienes muchas ganas, cuando no tienes ganas. Fíjense que algo que eh, a mí me, me encantaba siempre y me ha encantado siempre de mis coaches es que, hablando del tema deportivo, recuerdo mucho cuando el primer campeonato que nos tocó ganar en el, en el Tecnológico Monterrey, Campus Monterrey en la universidad, uh, acabando el torneo... Eh, que nos entregaron el trofeo recuerdo que el coach nos dijo nos vemos mañana en la tarde y entonces preguntamos Oye, coach, ¿pero por qué si ya ganamos el campeonato? ah no, pero ganamos el de este semestre el siguiente semestre empieza en dos semanas entonces mañana vamos a ver estrategia para lo que sigue entonces esa es la importancia de un coach tienes que asegurarte que el coach que tengas te esté apretando siempre para que des el máximo y recuerdo mucho que, que siempre nuestro coach nos decía que no hay juego perfecto no hay juego perfecto. O sea, siempre tienes algo que mejorar. Aunque quedaste campeón, puedes hacer las cosas mejor. Aunque hayas tenido la ganancia en la empresa, siempre puedes dar algo mejor. Por eso es importante que tengas a alguien que siempre te esté exigiendo. Que diariamente te esté diciendo, oye, este, pues ya ganaste 100 mil dólares en un mes. Ahora puedes ganar 500 mil dólares. ¿Cómo le haces? Fíjense que yo tengo coach financiero desde los 22 años y ha sido la mejor cosa que he podido hacer. Eh, la verdad al inicio me costó mucho trabajo pagarlo. Si yo cobro tres mil dólares la hora, pues imagínense cuánto cobra él. Y recuerdo que la primera vez que lo contraté, o sea, el primer mes que le tuve que pagar, yo tuve que vender mi carro para poder pagarle. Pero lo que te puedo decir es que ha sido la mejor inversión que he hecho y es la mejor inversión que sigo haciendo. Eh, yo estoy feliz de tener a mi coach, yo estoy feliz de que haya alguien que sepa cuál es el camino y pues yo tengo 36 años y he logrado pues más cosas, yo creo que toda mi generación junta de con la gente que me gradué, hablando del tema económico, este, he escrito ya 5 libros, tengo 14 audiolibros y mucho se lo debo a mi coach, muchos se los debo a mis coaches, a mis coaches deportivos, se los debo a mis coaches, a mis padres, se los debo a la gente que me ha coacheado y que me ha empujado. Esa gente que me ha llevado a entrenarme a punto de vómito, a que siempre dé el máximo, a que me patee al trasero, al que me aterriza cuando voy volando o al que me levanta cuando estoy tirado. Este, esa es la importancia de un coach. Acuérdate que un coach no es alguien que va a hacer las cosas por ti, sino es alguien que te va a empujar para hacer las cosas eh, que tienes que hacer. Eh, acuérdate que es el que te va a hacer implementar la disciplina en tu vida, que es hacer lo que tengas que hacer, no importando si tengas ganas o no ni cómo está el clima para cumplir tus metas con integridad necesitas un coach ojalá que te haya gustado mucho este audiolibro de los siete pasos de cómo formar un equipo campeón un equipo de alto rendimiento